Apasionados, el deporte como forma de vida. Él es Sergio Pandiani y su disciplina es pruebas combinadas en atletismo. En esta, en esta ocasión, él, él hace la prueba de Decathlon. Los dos somos de Masiá, con Sergio, Macías es un pueblo chico, una población de 10.000 habitantes, bueno, que, que todos los años crece y bueno, y bueno, en las clases de educación física Sergio se destacaba sobre el resto, así que cualquier profesor lo hubiera detectado. Me tocó a mí, que tenía un taller de atletismo, así que bueno, inmediatamente lo sumamos a ese taller y, y, bueno, y ahí explotó. Explotó no solamente a nivel local, sino a nivel provincial. Nuestro lugar de entrenamiento es, es este, la pista de atletismo, que es una pista bueno, de pasto, como ustedes verán, con los cajones, de arena. La, las instalaciones no son muy buenas para un atleta de alto rendimiento. Para arrancar es también bien, pero la, cuando se va, empezás a representar a la selección argentina o ya la provincia, ya empieza a verse esos resultados. Eh, malos en una pista como esa. Pero la verdad que para arrancar es una pista bastante buena y la verdad que, que muy contento. Y una de las fortalezas de Sergio es realmente haberse aguantado, bancado el desarraigo de lo que es Maciá. Así que decidí irme a, a Paraná a vivir. Eh, ese año fue bastante difícil ya que perdí a mi abuelo y se complicó en ese sentido, pero bueno, <coughs> fueron otras cosas también, eh, al tener tanto cambio eh, no me fue tan bien el atletismo, pero bueno, pude solucionar ese tema y um, empezó a ir mejor en el atletismo. Pero realmente uno llega este, hasta cierto límite, uno lo forma, eh, los encuadra en la disciplina eh, que, que, que para ellos nacieron y, y bueno, y de ahí siguieron su camino perfeccionándose, mejorando sus marcas, mejorando su condición física. Ya el entrenamiento es distinto. Acá solamente veníamos en el turno tarde. Ya ahí abocado directamente, todo el día abocado este, para, para crecer en su disciplina en el, en, el, en el atletismo. Cuando salí de la pandemia tuve muchas lesiones. Eh, me agarré dos veces el isquio, cada uno, y me rompí el tobillo en, un, en dos años. Así que esos fueron dos años bastante complicados. Y, pero ahora ahora recién este año estoy volviendo a, a tener más caras buenas así que de ahora en más empezar a, a trabajar en eso yo entreno todos los días ahora entreno lo que es la técnica y lo que es o sea lo que es lanzamiento y lo que es correr a la mañana y a la tarde hago pesos entreno dos horas más o menos a la mañana y una hora y media a la tarde todos los días hasta los sábados los sábados solamente a la mañana Él siempre tuvo ganas, él siempre quiso superarse a sí mismo. Yo soy diez veces campeón argentino. Eh, viajé a casi toda Sudamérica. Estuve. tengo tres. Tengo cinco medallas sudamericanas, en las cuales tengo tres de, de, de bronce, una de plata y una de oro, que fue en el que salí campeón sudamericano en.. en Ecuador, en Quito, y la verdad es que muy, muy contento por ese logro. Soy Juan Diego Conti, entrenador de Sergio Pandiani, y bueno, acá este, desarrollamos su entrenamiento durante muchas tardes.